Y tichnipehu anochi, yo catcan tlastol. Juan tlastol o mesticat dios. Juan intlastol, yehua dios. Intlastol y o mesticat que iban dios y cuacnipehu anochi. Y callejuatin intlastol o mochig nochitlenca. Juan amitlastlenca y callejuatin. Y tichin yolilistli. Juanin yolilistli, yehua intlanesin tlastipatlacami. Nintlanesli, tla uia it Nin itichin Juan entra yo amu amo Willico Titlan. O catcasetla toca Juan, nakin Dios o cual Titlan. Juan o wala matematístico de Para no esti magnito y callej ni Pero Juan amu llegó Tlanesli. Llegó cual Titlan que Tlanesli. tlanesli tla wala, nin mil agua Tlanesli Tlen o Walla hitis ni intlátolo gatkaí tish nintlátik pakli, o nintlátik pakli o moči uí kaiye, o guala hina gatleniashka, o na pero nochtin na kinoxilíhke, na o kichíh mamukui kipakani conéguan dios, jehwan, akmutlakatis de siwat o an tlakatl, mas amo močiíh niknin Ocnike no soy caítan y kilis tlacatl, y indios. En mukipcino Juanochanchiwa Kotuan, Juan te Juanot taques kenta y no chinón muistik, oxilhedenitaatzin, ni yesguay sinti conetzin, ni micte trasojitalis, Juan kenta chipaukatzindi, Juan Juan de yesguatzin. Juan Chikawak. quitó a de Chicago. Jehová tiene Jehová una no cuida pan. Jehová casi Pues Jehová tiene domesticado cada esto, Juan a moné. Y entonces, ¿qué cual se Te ignoitalis, ignoitalis. Y Dios, o pero inte ignoitalis, Juan intle milawak o que hija Jesucristo. Ayik, aka, o Dios, pero ni sin tikonet sin, na y sin, o keni Dios.